Saludos, soy Israel Panger y en esta hora les voy a mostrar una forma fácil y sencilla de cómo compartir, cómo conectarse a una misma cuenta de Netflix con más eh, de 20 usuarios. O sea que ustedes pueden compartir esta cuenta a más de 20 usuarios y no les va a generar problema en cuanto a los perfiles debido a que lo van a hacer desde la aplicación llamada Raid. De igual modo, yo aquí estoy compartiendo la pantalla de mi teléfono aquí en el computador para facilitarle la visualización a ustedes, la visión de todo lo que esté haciendo. ¿Listo? Entonces, una vez que abran Rive, aquí también pueden capturar pantalla del celular o pueden, hacer la pan pueden capturar la pantalla del celular aquí en el equipo, así como estoy haciendo yo en este momento que estoy grabando. ¿Listo? Entonces, vamos a darle clic aquí en este signo más. En este caso es Netflix. Vamos a darle clic allí. Pueden compartir un mismo, una misma cuenta con más de 20 usuarios. Eh, que no ve ningún inconveniente al abrir todo eh, al mismo tiempo de forma simultánea. Listo. Entonces aquí vamos a escribir el correo. En este caso escribí mi correo. Y ahora vamos a escribir la contraseña. Voy a darle clic en ahora no. Bueno, aquí ya inicié la Estoy en mi perfil de Netflix. Eh, entonces ya saben que podemos ingresar a cualquier película. Miren que no va a funcionar normal. ¿Y por qué podemos ingresar a más de 20 perfiles? Eh, podemos dar la misma cuenta a más de 20 usuarios. Esto es debido a que este, eh, esto no esta aplicación no es directamente de Netflix si usted tiene otro propietario entonces así no va a registrar una misma IP en el servidor de Netflix o sea que no nos va a bloquear de ningún modo entonces miren que aquí estoy reproduciendo perdonen que el internet en el celular tengo activado los datos y no el internet entonces eso hace que sea un poco lento no olvide activar el internet y al mismo tiempo pueden compartir con muchos amigos lo que ustedes estén viendo listo entonces aquí voy a adelantar un poquito. Como pueden ver, reproduce ningún inconveniente. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.